buenas chicos bienvenidos a la PASI este vídeo es una respuesta vale una pregunta que nos han hecho en el foro sobre cómo sumar esta serie de potencia y otra más vale y vamos a empezar por esta que es un poquito más sencilla y he hecho este vídeo normalmente contesto en el foro a mano pero creo que explicándolo en la pizarra voy a terminar antes vale y lo voy a entender mejor porque parece algo muy complejo pero en realidad es muy sencillo vale entonces vamos a empezar me ha preguntado eh, dos dos series vamos a empezar por esta vale que es más sencilla entonces nos encontramos esta serie que es bastante rara vale sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido 2n más 1. Eso es muy extraño, ¿verdad? No sabemos muy bien dónde meterla los tipos que nosotros ya hemos estudiado. Pues bueno, yo os aconsejo que cuando veáis esto, por supuesto que tenemos que hacer aplicar los criterios de convergencia, ¿vale? Tenemos que aplicar el criterio de Leibniz y todo eso, ¿vale? Pero vamos a suponer que eso ya está hecho y sabemos que es convergente. Por tanto, vamos a poder calcular su suma. Entonces, una vez ya llegado a ese punto, ¿qué hacemos? Bueno, mi consejo es que echemos manos de serie de potencias, ¿vale? nosotros conocemos fórmulas de este tipo, ¿vale?, que son series de potencias, para según qué valor de X le demos en un rango, ¿vale?, la de X acotada, es según en qué rango le demos la X, nosotros sabemos cuál es, a qué es igual ese sumatorio o qué es lo que vale esa suma, ¿vale?, entonces, pero hay un montón, ¿vale?, yo tengo un formulario y hay un montón de ellas, y no sabemos cuál es, bueno, pues entonces vamos a ir identificando, ¿vale?, entonces yo he encontrado esta, que parece prometedora, que el sumatorio desde n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n todo esto es igual al cotangente de x, ¿vale? Entonces yo veo y digo, mira el formulario. Fíjate, el denominador 2n más 1. Bien, por ahí vamos bien. Menos 1 elevado a n, bien. Cuando veréis que casi todas estas series de potencias vienen con el menos 1 elevado a n, ¿vale? Por eso son más raras estas, estas sumas. Menos 1 ¿Vale? Lo que pasa es que aparece aquí una x elevado a n más 1, que es muy raro. Además, la x puede ser cualquier valor menor o igual que 1. ¿Cuál es el valor le pongo? Bueno, vamos a pensar, ¿vale? Nosotros queremos llegar a, a tener la suma de esto, ¿vale? Entonces queremos que esta serie se parezca a esto y así ya sabemos su suma. Pues muy sencillo. Porque si os fijáis, la x, el valor absoluto de x puede ser menor o igual que 1. Entonces, ¿qué pasa si a la x le doy el valor 1? 1, ¿vale? Pues si a la x le doy el valor 1, lo pongo aquí, ¿vale? Sería el sumatorio de n igual a 0, ¿vale? Tampoco lo he dicho, pero el, el mismo índice, ¿vale? Bien. De n igual a 0, ¿vale? De menos 1 elevado a n, a la x le doy valor 1, ¿vale? Por lo tanto, su si suma será arcotangente de 1, bueno, aquí una x, ¿ves? x, 1 elevado a 2n más 1, partido 2n más 1, ¿vale? Y su si suma será, por supuesto, automáticamente arcotangente de 1. Si nos fijamos aquí, 1 elevado a lo que sea, ¿verdad? 1 elevado a n es 1, ¿verdad? Ponga lo que ponga ahí de 1, eh, lo que ponga en la n es 1. No pasa lo mismo con menos 1, pero sí con el 1. Por lo tanto, esto perfectamente lo puedo olvidar. Entonces se me va todo este montón de aquí. Si junto este menos 1 aquí, menos 1 elevado a n, pues resulta que llego a la, a la, a la serie Original que no sabía cómo sumar, y automáticamente tengo su suma que su suma es arcotangente de 1, que para si no tenéis la calculadora a mano, arcotangente de 1, vale, y cuarto, pues ya está, ya hemos calculado esta suma. Habéis visto que es, que es fácil, parece una suma súper rara, pero con estas fórmulas estas cosas que ya conocemos de antes, simplemente haciendo un poquillo de transformaciones, no muy complicadas, llegamos al resultado. Voy a hacer ahora el otro ejemplo, el otro apartado que me preguntaba y veréis que hay que hacer un poquito más de transformación pero al final vamos a llegar utilizando esto a lo mismo vale nos vemos en el siguiente